El acceso a las bases de datos en Ingenio se puede hacer de varias maneras, buscando el nombre de la base de datos en la caja de búsqueda que aparece en la página principal, por ejemplo buscamos Norweb, la base de datos de normas, y vemos que el segundo de todos los resultados que nos recupera Ingenio es la base de datos. Otra manera de buscarlas es ir a la pestaña Bases de datos, desde donde podemos hacer la búsqueda de varias maneras. La primera de ellas es hacer una búsqueda igual que la anterior, pero en la que únicamente nos recuperará bases de datos. Si buscamos otra vez Norweb, tendremos únicamente un resultado. La segunda de ellas es buscar las bases de datos por disciplinas en la parte izquierda de la pantalla, que aparecen ordenadas alfabéticamente. Aeronáutica, agricultura... Arquitectura. Y por último, debajo de la caja de búsqueda tenemos la posibilidad de buscarlas alfabéticamente. No te olvides de conectar a la red VPN cuando hagas búsquedas en las bases de datos desde fuera de la universidad y también de estar identificado en Ingenio.